El Toro, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, la modelo influencer mendocina, se casan, señoras y señores. Los aplausos para esta hermosa pareja, que de estar esperando un segundo bebito. Lo anunciaron hace apenas algunas semanas y, consecuentemente, en esta Semana de los Enamorados, llegó esta gran propuesta. Te digo, el Toro se ilusió. El último romántico, te digo. Mirá toda la sorpresa que le preparó. Ah, ¿sí se lo preparó él, pensé que era como un sí. videoclip. no, no, no, no, no. Es la sorpresa que él le Ay, preparó a su novia, ahora prometida, Agustina Gandolfo, con quien esperan su segundo bebé, para, para proponerle matrimonio en todos los detalles. Mirá, un camino de rosas, decoración, vista... Desde un piso vaya a saber cuán alto, a la ciudad de Milán, donde viven ellos, violinista interpretando esta hermosa canción de Sheeran allí en vivo. Eh, rosas, por doquier, mirá lo mm, que es eso. Qué gastadero. Salen cara las rosas. Claro. Muy bueno, pues, eh, pero él puede. Claro, <risa> <es> <risa> el que el puede, puede, papito, claro. Qué difícil de superar, mm. eh, esta propuesta. Sí, mirá, se lució. Se lució. Se la bala, mirá, lo, lo dio mucho. todo. Es una vez en la vida, dijo, ella es mi gran amor, la tengo que sorprender, Agustina, la mamá de sus dos hijos, de Nina, que es una bebé bellísima. Mira. Mirá, ahí está. Obviamente ella dijo que sí, los festejaron en sus redes sociales con el gran cariño de todos los jugadores y sus esposas eh, de la selección, que, sí. que, que los felicitaron obviamente, los saludaron con mucho, mucho afecto. Y bueno, se vienen los preparativos de la fiesta. Qué lindo Imagino que ya estarán armando la lista de invitados. Eh. La dirección del canal, por si quieren dejar su tarjeta. Claro, gracias. Manuela Saez, 2421 de las Heras. Ahí estamos, todos los días estamos nosotros acá. Sí, acá Llegamos a las 8 de la mañana, nos vamos a las 3 de la tarde, en ese horario nos pueden encontrar para. Acercarnos la, la invitación, ¿no? Sí, ¿no? Nos lo hacemos que... un bachecito para ir. Sí, claro. sí, sí no, no. nos hacemos, no, no, no. ¿Nos habíamos ido haciendo un sea, lugarcito? Cuando sea, viajamos a, a Milán, <ríe> acompañarlos a, a Lautaro y Agustina. Eh, nosotros somos unos excelentes animadores de fiesta. No, olvídate. Alegría, carnaval carioca, no va a faltar si estamos ahí. Karaoke, baile. Te animamos baile, la noche, así te que bueno. A bailar a la tía, lo que necesites lo hacemos. Agus, Lau, <ríe> esperamos <ríe> la tarde. No, es que yo lo sí. trato ahí de. Ya, hay mucha ya, confianza. Hay, hay mucha confianza con Lautaro. Así eh, que. <ríe> Esperamos, esperamos esa invitación. Qué lindo, bueno. Hermosa, hermosa propuesta y, y verlos tan enamorados, siendo tan jóvenes, ¿no? Apostar a la familia sí. eh, con, con la, la corta edad que tiene Lautaro, si no me equivoco, son 25 años, uh -huh. Agustina 27, son muy jovencitos, pero bueno, muchos jugadores, y vos lo decías ayer cuando hablábamos de McAllister, sí. eh, hacen esta vida en pareja de muy jóvenes, porque claro, les toca desarraigarse de sus familias, irse a vivir a la otra punta del mundo. Y necesitan de esa compañía, del llegar a casa y, y, y tener ese afecto, tener la familia. Entonces, bueno, eh, eh, es muy bonito que puedan concretar ese sueño, ¿no? Feliz. También. De, sí, de sentirse acompañados mientras viven el sueño deportivo. Es así, Clarita.